ocasión vamos a explicar cómo crear un sitio con la herramienta de marcos en Dreamweaver CS6. Como se podrá observar eh, en la carpeta de mis sitios Unicatólica, ya previamente habíamos trabajado y habíamos explicado cómo crear un sitio con tablas y ahora en ese caso vamos a hemos creado una carpeta llamada sitio con marcos, la cual contiene el conjunto de imágenes y previamente ya he creado eh, las páginas html que vamos a necesitar para poder trabajar el marco adicionalmente he creado un encabezado a nivel de banner observen ustedes aquí es este el cual nos permite pues rápidamente como un, un pequeño eh, una pequeña introducción del encabezado que vamos a trabajar entonces en este caso, vámonos a Dreamweaver, previamente yo he creado Dreamweaver, aquí he abierto Dreamweaver. Lo primero que vamos a hacer en este caso es configurar el sitio que en este momento hemos creado y por tal motivo entonces vamos a sitio, vamos a administrar sitio y eh, actualmente teníamos el sitio con tablas. Vamos a, a crear el sitio con marcos, entonces en tal sentido le digo nuevo sitio. Y le digo sitio con marcos. Eh, señalo la ubicación del, del sitio, en este caso es la carpeta, le digo abrir y que me conduzca eh, toda la configuración a esa carpeta. Le digo seleccionar y ya está configurado el sitio. Vamos a la configuración avanzada y sencillamente le voy a decir que, que hágame el favor y me cree... Una carpeta llamada imagen, ahí donde vamos a guardar todos los elementos de las imágenes que hemos diseñado. Vamos aquí en comprobación de vínculos que haga mi diferencia. Ah, me dice que la carpeta, la carpeta de imágenes no está dentro del sitio, por tal motivo la va a crear. Le digo yo que sí, que no hay problema que la cree y que aquí haga diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y le digo guardar. Ya he creamos, hemos creado el sitio y ahora sí vamos a a decirle listo para que lo pueda organizar aquí está el sitio completamente y ustedes pueden observar que en la parte inferior queda la carpeta de imágenes eh, vamos inmediatamente a trabajar todas las imágenes entonces todas estas imágenes que tenemos aquí vamos a llevarlas vamos a moverlas a, a la carpeta de imágenes todas estas imágenes aquí inclusive las plantillas las trabajamos en imágenes, correcto y por acá tengo el banner y tengo algunas otras imágenes que previamente hemos trabajado esas también las vamos a llevar aquí a imágenes ¿Sí? él me dice que si de pronto tienen algunos vínculos entonces aquí lo, aquí las actualiza automáticamente como en anteriores vídeos les he explicado entonces el sitio va a estar compuesto por un conjunto de páginas y una carpeta de imágenes Vamos a empezar a abrir cada una de esas imágenes, doy doble clic, observen se ven ustedes, esta es la página de pie de página, esta es la página de, de, del menú, esta es la página de inicio, ¿sí? eh, vamos a abrir el encabezado y esta es la página del encabezado que aquí vamos a aprender, aprovechemos que vamos a trabajar con marcos y vamos a aprender a, a insertar un banner, eh, un encabezado eh, SWF, o sea un flash. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente me paro en la parte donde ustedes quieren, aquí en la parte superior, le digo insertar y le digo media. En media le, me, le voy a la opción SWF ¿sí? y me dice que me trae la, la carpeta del sitio. Yo tengo en imagen la tengo aquí, banner, y le digo aceptar. Que si desea un título, que clave de acceso eso, no, nada, entonces pues le digo aceptar. ¿Sí? y aquí en este momento me ha traído ya el el, el flash ¿sí? en este momento no tengo problema con eso, ya él por defecto el configura todo el proceso para que se pueda observar si en algún momento eh, si en algún momento yo quisiera observar el proceso el banner, pues sencillamente me tocaría que ejecutarlo, y previa a la ejecución pues voy a salvar el, el, el, el, la página del encabezado, entonces clic derecho y le digo guardar. Él me dice que, que para guardar necesito crear estos dos scripts. Yo le digo que sí, que no hay problema y él los crea. ¿sí? Ahora sí voy a ejecutar la página. Observen ustedes, vista previa en files el en en navegador predeterminado. Y ahí está, miren. ¿sí? Ese sería el encabezado que vamos a utilizar nosotros para poder diseñar el sitio con marcos. Por el momento no nos peguemos ahí y vamos a continuar. Entonces los datos, datos sociales, este es el sitio, eh, datos personales, esta es la página de datos personales y esta es la página de datos académicos. Tengo ya todas las páginas listas ¿sí? para poder hacer lo que normalmente hacemos el marco. Entonces vamos a crear el marco, Entonces en este caso voy a archivo le digo, perdón, eh, le digo así, archivo, nuevo, y voy a crear un HTML, le digo crear, y aquí se crea el, el, el archivo HTML, ahora voy a insertar en HTML, y voy a insertar un marco, ¿sí? un marco superior anidado a la izquierda y ahí está, me está diciendo que que el marco principal es mainframe en el que está en este momento resaltado con gris que lo va a llamar mainframe y le digo yo que aceptar y listo ahora que vamos a hacer a ese marco vamos a, a a correrlo un poquito en la parte inferior para abrir el espacio abrir el espacio al pie de página listo ya con esto ya tenemos creado el marco ¿sí? Eh, verifico, observen ustedes, aquí en la parte inferior, si quieren yo traslado esta parte aquí, para que ustedes observen cómo va a trabajar con el marco aquí está, observen ustedes que aquí estoy señalando el, el sitio principal, aquí estoy utilizando el marco del el marco del menú, ¿sí? vamos a agrandarlo un poquito aquí estoy señalando el marco de pie de página y aquí estoy señalando el marco del encabezado, entonces eh, con eso vamos a poder empezar a, a configurar cada una de esas páginas lo primero que hago es, voy a señalar todo el marco voy a señalarlo aquí, lo estoy señalando todo y lo voy a salvar entonces puedo ir aquí, clic derecho y le digo guardar el conjunto de marcos porque esto, esto es un conjunto de marcos, el conjunto del marco superior el de la izquierda, de la derecha y el de inferior entonces le digo guardar un conjunto de marcos y a ese conjunto de marcos le vamos a llamar index le digo guardar ya he creado ya he guardado la página principal que es el conjunto de marcos ahora si sí voy a empezar a hacer los enlaces entonces me paro aquí en el marco de la izquierda voy a dar control f3 para que me aparezca las propiedades aquí está estoy parado en el marco en el marco del menú sí, y sencillamente con este señalar el archivo, el cual voy a vincular, entonces en este caso voy a vincularlo al menú, lo suelto y aquí me aparece el menú automáticamente, ya cuadro el marco, lo cuadro un poquito para que me aparezca aquí, correcto, ¿sí? y ya con este marco, señalado este marco, entonces ya le puedo decir, por ejemplo, que, que no tenga no tenga posibilidad el usuario de, de poder mover el marco, ¿sí? como en este caso el mismo tamaño, que siempre se permanezca al mismo tamaño y que los bordes que no haya desplazamiento, entonces le digo, le digo que no, o sea que no haya las barras de scroll para poder correr o mover el marco, listo, eh, voy a utilizar el encabezado, entonces me voy aquí, señalo el encabezado y hago el vínculo a la página del encabezado, aquí está, la suelto y ahí está el encabezado entonces bajo un poquito el marco para poder ver completamente el encabezado si ¿Sí? ustedes que con esto estoy organizando ya, listo ahí, ahí quedaría completamente ya el encabezado ahora me voy al pie de página aquí señalo pie de página y ese pie de página va a estar enlazada a una, a una página que se llama pie de página y ahí la tenemos ¿sí? la puedo bajar un poquito cuadrarla para que me quede perfecto listo y solamente me quedaría el marco principal que es el mainframe ¿sí? yo lo voy a enlazar con la página que le he llamado inicio ¿sí? me dice que si deseo guardar los cambios eh, en esta página le digo que no ¿sí? y ya me queda completamente señalado el sitio ya con eso he terminado de realizar completamente todo el sitio ahora sencillamente salvo Salvo eh, el conjunto de marcos. Y ya todo, como todas las páginas están guardadas. Entonces, o previamente se hicieron. No hay problema. Entonces ya puedo cerrar aquí. Ya puedo cerrar aquí. Y pues, ahora lo que hago es ejecutar o oh, en vista previa en Firefox. Listo, ahí está. Observen ustedes. ¿sí? Este es el scroll de, de, de la página principal. Está se observa el encabezado. Aquí está el menú. ¿Sí? y observen ustedes que esto es lo único que nos está haciendo falta poder enlazar cada uno de estos elementos eh, en, la, en las páginas entonces vamos a hacerlo nuevamente voy a Dreamweaver y empiezo a enlazar entonces señalo inicio doy control F3 para que me aparezca nuevamente el menú de propiedades señalo el icono de inicio e inmediatamente lo vinculo atención a lo siguiente, lo vinculo aquí en lo vinculo a la página de inicio, aquí está, correcto. Y que el destino de esa página va a ser, atención, en el mainframe. Ahora lo mismo datos académicos, lo vinculo a datos académicos, aquí está, correcto. Y el destino va a ser el marco principal. Datos personales, su vínculo va a ser la página de datos personales, aquí está, y el destino va a ser el marco principal. Y en datos sociales, vuelve y juega. Entonces el vínculo va a ser datos sociales. Aquí está. Y el destino va a ser el marco principal. Listo. Ya con eso hemos terminado. Y nuevamente salvo. Eh, salvo el menú. Vamos a decirle aquí guardar. Guardar todo. Para que se guarde inclusivemente lee el menú y se guarde el, mar, el marco principal entonces nuevamente voy y le digo vista previa o si no voy al sitio donde está en este momento y le digo que ¿okay? se actualice y observen ustedes, si yo le doy datos académicos, aquí me aparecen los datos académicos aquí está el scroll ¿sí? si doy datos personales aquí están los datos personales, con el scroll puedo bajar o subir si doy datos sociales aquí está, por favor Observen ustedes los datos sociales, si quiero volver a inicio, doy a inicio ¿sí? y aquí puedo jugar con cada uno de estos elementos de acuerdo a la necesidad que en ese momento el usuario tenga. Y se conserva completamente pues, todo, todo el flash que hemos construido para ese proceso. Espero ya que con este corto video ¿sí? se haya podido eh, aclarar la duda de cómo crear un sitio básico utilizando la herramienta de marcos. Nos vemos en un video próximo.